Cruel, mira de perfil a una guerra que no se libra por ti, te hacen naufragar en un mar febril. Callan con violencia los derechos que unos muchos reclamaron solo por sobrevivir. Viven la catástrofe y el miedo en los ojos que no duermen y que piensan cómo huir. Niños que nacieron con la guerra, juegan a esquivar el proyectil que redujo a escombros una escuela y dejó bajo las piedras la esperanza de vivir y sueñan con abrir una ventana, y no encontrar la cara del infierno. Nadie llora tu necesidad, y los que dicen reaccionar, te dejan solo en el desierto. Padres que recogen sin mirar, se despiden sin llorar de la ciudad que va en su pecho. Gente que ha perdido su lugar, que camina con dolor para llegar a paso lento. A campos construidos con el miedo que le dan los forasteros a este mundo enfermo. pasas de ser hombre a refugiado en un continente yacenil que es un viejo que mira hacia otro lado y te deja arrodillado en el invierno más hostil y sueñan con abrir una ventana y no encontrar la cara del infierno nadie llora con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 este mundo incierto mm -hmm. un mundo cruel mira de perfil te hizo naufragar se olvidó de ti.